En invierno, casi todos los cultivadores tienen en marcha sus armarios o salas de cultivo para llenar las despensas de cogollos hasta que llega el calor y comienza la temporada de exterior. Por todo ello, hoy queremos daros algunos consejos sobre la iluminación en el cultivo de indoor. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La siguiente pregunta viene desde Ciudad Juárez. Chilango Verde nos pregunta ¿Cuál es la mejor luz para floración? Hola Chilango, tienes múltiples opciones para aportar luz a tu cultivo en floración. Todo dependerá de la inversión que quieras hacer y las ganas que le pongas. Cuando llegamos a la floración, las plantas necesitan la máxima potencia de luz que le puedas aportar con un espectro rojo o cálido. Esto se debe a que por el momento es la mejor forma de imitar el ángulo del sol del final del verano comienzos de otoño, donde las plantas, per se, llegan a su punto álgido de la fotosíntesis para asegurarse una vigorosa e ingente producción de flores. Una vez sabemos esto, la elección de la luz que debes usar en tu interior depende exclusivamente de la inversión y las necesidades de producción que tengas y requieras. Las más utilizadas en el autocultivo son Sodio a alta presión o HPS, hasta ahora las más extendidas en las salas de floración. Podemos encontrar bombillas HPS mixtas, Dual Spectrum, usadas tanto en crecimiento como en floración o específicas para esta última fase. Su principal problema es el calor que desprenden, sobre todo en verano. Sus virtudes es que disponemos de bombillas HPS de múltiples potencias y no son excesivamente caras. Lámparas TMH halogenuro metálico cerámico o LEG, Light Emitting Ceramic, Poseen un espectro más amplio que las anteriores, que abarca desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, produciendo más terpenos y tricomas que con otras lámparas. Su rendimiento por kilovatio es mayor que el de las HPS. Las bombillas LED, Light Emitting Diode, son cada vez más usadas por los autocultivadores de todo el mundo. Gracias a sus prestaciones y al ahorro energético que suponen, su bajo consumo y la ínfima producción de calor hacen que poco a poco vaya incorporándose en mayor medida en los cultivos. Además, todas las marcas de este tipo de luz han creado su gama Full Spectrum, con el que imitan casi de forma perfecta la luz del sol. Su principal problema, de momento, puede ser su precio, pero están bajando y son de una mayor calidad